Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por venir presencialmente y a los que estáis online también un abrazo. Bueno, tenemos una rueda de prensa que yo llamo de las que da gusto llevar adelante porque, como ya sabéis, es una de las propuestas de participación que seguimos llevando adelante en la Junta de Distrito de Torrero. Os venimos a dar resultados y cuenta de la participación de los presupuestos participativos del distrito de Torrero con su tercera edición. La noticia es que ha habido un aumento de la participación y el número de proyectos presentados. En total fueron 27 proyectos, de los cuales uno fue eh, desechado porque no cumplía con las normas que nos dotamos dentro de lo que es, el reglamento para participar en estos presupuestos participativos. Por lo tanto, fueron 26, con lo cual se ha incrementado con relación a los años anteriores. Y en cuanto a la participación, hablamos de 488 personas que votaron eh, online y 106 que votaron eh, de manera presencial. Eso da un total de 595 personas, dos votos nulos, con lo cual estamos hablando de en torno a 600 personas, que es un incremento de la participación. Estamos en un parámetro de un 1,71%. Siempre que damos los porcentajes. Queremos hacer mención de que los procesos participativos, y en este caso son los presupuestos participativos que ya sabéis que vienen eh, de las actividades que se realizaron en América Latina, en concreto en Brasil, siempre han estado en rondando en torno al 1%. Por lo tanto, para nosotros y nosotras, el 1,70% es una cifra muy importante y que bueno, pone en valor que, efectivamente, estos procesos se están consolidando. Eh, ya sabéis que para nosotros la participación ciudadana es algo que se va cociendo a fuego lento. Por lo tanto, esta propuesta de este tercer año es la constatación de que efectivamente estos procesos y, en este caso, las votaciones de los proyectos y presupuestos participativos se están consolidando. Este año, como novedad, hicimos una feria de proyectos que se celebró el 18 de marzo, en la cual los diferentes proyectos se presentaban al barrio se hizo en la plaza de la memoria histórica con una gran actividad y afluencia de público con animación por parte de centros de, del propio barrio que participaban también en, en los procesos y en los proyectos y una de las variables que nos parece muy importante reseñar es que de los proyectos más votados tienen que ver con lo que nosotros ponemos muy en valor que es la cooperación entre diferentes entidades y proyectos. Ya sabéis que, a diferencia de lo que serían las subvenciones, que son de concurrencia competitiva, uno presenta una subvención, tiene que cumplir unos requisitos y compite con las otras entidades o asociaciones. Aquí valoramos la cooperación, que para nosotros y para nosotras es un valor fundamental. Nos parece también muy importante destacar que dentro de las estadísticas, que por cierto tenéis todos los datos en la web, pero si queréis os puedo dar un pequeño... Una pequeña pincelada. El percentil de los eh, chicos, chicas de 14 a 20 años ha aumentado. Ya sabéis que también en los proyectos que se presentan pueden participar y votar eh, a partir de los 14 años. Eso nos parece que es como una... Seña de identidad, porque la votación real en todos los sufragios que se celebran en nuestro país es a partir de la mayoría de edad, de los 18. Nosotros consideramos que esta es una manera de ir instaurando la participación democrática desde de temprana edad, así como cuando realizamos plenos infantiles, infanto-adolescencia, como una manera de abrir la participación a estos núcleos. ¿no? Ahí hay que tener en cuenta todo el factor de institutos que hay en el barrio y que han participado. Vuelvo a decir, aumento de la participación de 14 a 20 años y también es un dato que nos apetece contar, que hay una persona en el sesgo de edad de los 90 a 99 años que también ha participado, algo que pues es anecdótico, pero que a la vez nos llena de mucha satisfacción. Y por último, dentro de lo que sería este proceso que creemos que se está tejiendo y, como decíamos, cociendo a fuego lento, tenemos un centro educativo ya del propio entorno del barrio, el Centro de Educación Infantil y de Primaria eh, Domingo Miral, que ya ha iniciado procesos de... ...presupuesto participativo con una dotación de 500 euros... ...que los alumnos y alumnas llevan adelante... ...y en el cual como Junta hemos participado apoyándolo. Bueno, eh, el proceso continúa. Se han aprobado los proyectos que han sido los más votados. Ahora os desgranaré un poco por áreas. Y ahora ya en la página web tenéis toda la información... ...porque a partir de ahora ya es el momento en que... ...las entidades que han sido más votadas... ...estamos hablando de en torno de 18.000 euros... ...que se van a poner a disposición de estos proyectos. Ya sabéis que el tope son 2.000 euros, pero no todos han cubierto los 2.000. Por lo tanto, hay una redistribución bastante interesante. Y ahora ya es la fase en que tienen que llevarlos a cabo y ejecutarlos. Por daros unas pinceladas, en el ámbito de educación... ...uno de los proyectos más votados es Blecuanos Enlorquecidos... ...que tiene que ver con precisamente estos adolescentes... ...y, y alumnos del Instituto Blecua... ...que están haciendo eh, todo el tema de, de trabajar en red y con Lorca como referente. También tenemos otros, como por ejemplo, conciertos didácticos en familia... ...para las mañanas de domingo, que nos ha parecido uno de los proyectos más bonitos... ...que nos hemos encontrado, porque desde luego habla de otra eh, área tan importante... ...como es el área cultural y musical, ¿no? y hacerla cercana a padres, madres, familias, etcétera. En el ámbito de cultura... Y redes comunitarias, hay un proyecto que ha sido el más votado, que es aquí había un árbol, que tiene que ver con la demanda que durante mucho tiempo se ha hecho en el barrio de Torrero, con los alcorques vacíos, que ya sabéis que bueno ha sido una lucha ciudadana, una reivindicación, que ha llevado a que por fin eh, a las entidades que han estado reclamando y a los vecinos… ...han sido atendidos sus reclamaciones y ya sabéis que se han reconvertido esos alcorques vacíos... ...en la posibilidad de volver a dotarlos de vida con, con árboles, ¿no? Entonces, esta es una propuesta muy interesante. Hay otro proyecto en este ámbito que tiene que ver con el acoso escolar... ...que se llama ¿Y tú qué pintas en el acoso escolar? Una manera de formar a formadores en este sentido y detectar estas situaciones... También ha habido un proyecto muy interesante que es Cuidando la Salud Mental en la Vida Cotidiana, con lo cual nos reafirma que los proyectos que están saliendo van en la línea de lo que nosotros hemos reclamado a nivel consistorio, a nivel ayuntamiento de Zaragoza, porque ya sabéis que para nosotros es una demanda el poder tejer una malla de protección con todos los temas de salud mental y sobre todo de infancia y adolescencia. Ayer mismo había un informe del Gobierno, perdón, del Justicia de Aragón que hablaba... De estas situaciones de, de, de salud mental y de su precariedad, sobre todo en la población joven. En área de medio ambiente y salud, bueno, pues nos alegra mucho saber que la Oficina de Asesoramiento Energético, que ya empezó el año pasado, ha sido la más votada en este ámbito. Será una segunda edición. Volvemos a decir que una de las cosas que más nos gusta. Es poder expandir las propuestas que son interesantes para la ciudad y volvemos a ofrecer este saber compartido para que esta oficina se pueda extrapolar a todos los barrios y de la mejor manera posible. Sería uno de nuestros, de nuestros objetivos. Bueno. Más datos los tenéis en la, en la página web, pero volver a reiterar que, que ha habido pocas incidencias en lo que han sido las votaciones y sí que tuvimos algún problema con redes y sistemas y con el volcado del, del empadronamiento, pero la mesa eh, técnica de la Comisión de Evaluación eh, y de Votaciones lo subsanó rápidamente y volveros a decir pues que hay aumento de proyectos, hay aumento de participación, los rangos de edad que os hemos comentado nos parecen muy interesantes de 14 a 20, pero vamos, por daros otro dato, los votantes de mayor incidencia son el rango que va de 40 a 49 años, que son en total pues unos 260 votos los que se han dado. Y si tenéis alguna duda pues estaré encantada de resolverosla. ¿Hasta cuándo son los platos de ejecución ahora para poner en marcha los proyectos? Pues de memoria no lo sé, pero es el último trimestre del año cuando se cierra el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que hemos hecho, hemos hecho eh, como este hace una, un año de, de elecciones, y nosotros ya cuando llegamos al año eh, 15 al gobierno de la ciudad nos pasó que el relevo a la hora de hacer cuando no es la misma corporación, supone como una especie de parón. Es decir, las juntas, el ayuntamiento sigue funcionando, pero nos parecía que era muy importante dejar todo esto cerrado para evitar que estos procesos se cortasen. Es una decisión por unanimidad de la Junta de Distrito. Entonces, lo que, fue, lo que hicimos fue adelantar un poco el proceso para que ahora ya el plazo de ejecución, independientemente de que haya cambio de corporación y que haya cambio de la Junta de Distrito, yo personalmente, ya sabéis, que eh, por compromiso ético dejó la política, aunque haya un cambio en la Junta de Distrito, el proceso ya está ultimado para que se pueda concluir al final del trimestre de, del año. Y creo recordar que el año pasado había varios proyectos que al tener líneas similares habían, se habían unido de alguna forma. ¿Este año ha ocurrido algo similar con alguno de ellos? Sí, precisamente eh, la variación que os comentaba de la feria del 18 de marzo, Tenía como objetivo que los proyectos se conociesen entre sí para poder cooperar. De tal manera que, si hay un proceso en el cual eh, hay una misma ámbito de actuación, pongamos que tiene que ver con el medio ambiente, pues intentar que los votantes sepan cuáles son los proyectos e intentar unificar. Sí, eh, realmente me he olvidado de decirlo, pero bueno, como es un proceso vivo, lo que hacemos es que cada año pues vamos subsanando y mejorando, ¿no? igual que ha aumentado la participación, igual que ha aumentado el número de proyectos, es verdad que, por ejemplo, hay cosas que, que en este sentido nos, nos sirven, ¿no? igual que hablamos que la participación es un proceso que se cocina a fuego lento, pues también creemos que el año que viene, que será la cuarta edición, pues seguramente eh, habrá cosas que mejoraremos o se mejorarán por el equipo que lo lleve adelante y mejorará también tanto las ratios de participación como la eficacia ¿no? de los proyectos. Muy bien, pues muchísimas gracias.